si no te planteas qué, qué quieres contar, mm. eh, tú vas a tener una idea en la cabeza que eh, lo más probable es que luego no te salga, o sea, lo que hay en tu cabeza no, se va, a, a, a, no, va, no va a pasar ahí a, a la cámara y luego mm. a tu ordenador y tal, no, no te va a salir. Entonces, voy a dar eh, tres preguntas que creo que son importantes a la hora de plantearte un pequeño guión para tu vídeo. Es importante plantearse, uno, ¿qué quieres que sepa yo como espectador de tu, de tu vídeo? De aquí te saldrá la idea. Segundo, ¿qué quieres que sienta? Es decir, ¿qué emoción me quieres transmitir? ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que sea un vídeo melancólico? Uh, si quieres que sea un vídeo melancólico y provoca risa, algo has hecho mal. Y tercero, ¿qué quieres que haga? Es decir, la acción, la llamada a la acción. No quiere decir que, esta, que, que la respuesta literal a estas preguntas sea el guión de tu vídeo, pero te ayudarán a poder comunicar eso que tienes en la cabeza. ¿Qué quieres que sepa? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué quieres que haga como espectador?